Nicole Neumann confirmó que le tendió una trampa a Mika Viciconte. Nicole Neumann llegó de Miami como era de esperarse. Le consultaron sobre los últimos cruces acerca de Fabián Cubero y Micaela Viciconte. Y la rubia contestó con fastidio. Así, quedó muy en claro lo que opina de su ex y de su nueva novia. Además, confirmó que habló Analía Franchin. Mira el video al final de la nota. ¿A qué se debió este viaje? ¿Después de las declaraciones de revista Gente? Le consultaron en un móvil para intrusos. ¿Puedo tener una vida privada? Expresó fastidiada ella. Se quejaron de que no avisaste, le retrucó el periodista. Sí, se avisó. Fui a hacer playa y a huir de este circo mediático, agregó la rubia. ¿De todo lo que se generó? indagó el periodista. No, me fui antes, retrucó ella. Fabián Cubero dice te ve despechada, deslizó el entrevistador. No me interesa. Despechada sería que él me dejó y se fue con otra, retrucó ella. Dicen que puede ser una frustración de tu segundo casamiento, insistió el periodista. Me da fiaga el tema, me aburre, dijo ella, harta. Él dice que no expone a las chicas, sostuvo. Me parece genial, retrucó ella. Habló Micaela Visiconte, disparó al periodista. Menos me interesa, remarcó ella. Me da fiaca esta exposición todo el tiempo pero se le está dando laburo a la gente, ironizó. No me interesa buscar un culpable. El resto mientras no se meta con mis hijas, que haga lo que le parezca, indicó. Luego, llegó una confirmación a medias. Es que reveló en el programa de Jorge Rial que Nicole le dijo que Mika usaba sus juguetes sexuales cosa que la actual novia de Fabián Cubero negó rotundamente. Analia Franchino habló de que Micaela estaría usando tus juguetes sexuales, le recordó el periodista. Las cosas que hablo en la intimidad son porque las hablo en la intimidad, remarcó ella.